El juego maldito del El Chavo Uy. Pobre Javier No tengo tiempo, necesito hablar rápido cuando termine esto probablemente esté muerto Todo comenzó cuando salí de la preparatoria Fui al típico tianguis Era un tianguis que se ponía mucho en la zona en la que vivía Fui a donde se venden consolas antiguas. Vi consolas que me gustaban como el Gamecube, el PS2, el Xbox 360, entre otras, pero vi una consola con un joven que conocía bien, era la Wii U con el disco original de El Chavo Wii. Era un juego que me gustaba mucho. El Chavo lo jugué de niño pero cuando pedí el precio de la consola. Pero no me costó mucho dinero fueron como 500 pesos con el juego incluido solo me dijeron por nada del mundo juegues este juego o podrá salir mal. Le dije que estaba bien. Cuando llegué a mi casa hice mi tarea cuando vi la consola y decidí jugarlo. La conecté a la corriente y prendí la consola y solo vi el chavo Wii. Pero me pedía el disco para poder jugarlo lo inserte. Pero la música estaba distorsionada, solo se escuchaba distorsionada, vi el juego y no parecía nada fuera de lo común. Pero la verdad me ponía los pelos de punta, pero cuando empecé, dije... Porque no invito a mi mejor amigo Javier Total, tiene un control de Wii, lo llamé y me dijo que sí. Él se trajo su control, pero algo que se hizo raro, cuando le dimos a jugar, solo estaba el modo copa. La elegimos, estaba el chavo y Kiko nada más. En lugar de la cinemática del de juego de mesa, era una cinemática de la bruja hechizando el juego de mesa. Y solo decía, cualquiera que juegue esto jamás podrá salir. Solo dijimos que se puso bueno por fin decía que Doña Clotilde era bruja. Porque éramos grandes fanáticos de Chespirito, y vimos cada capítulo. Pero algo que me afectó fue que cuando empezó todo tenía un lado oscuro, solo puso en letrero. Solo consigue estas monedas por cada mini juego recibirán una. Si pierden todas lo mataré. Buena suerte la necesitarán. Empezó el juego, estaba el chavo junto a Kiko. Salió la ruleta, pero en vez de la pirinola estaba un dado rojo que donde caía había gotas de un líquido rojo. Pareciendo sangre. Pero algo que era parecido al juego es en las casillas eran todas iguales. Estábamos solos, no estaba ñoño ni Popis, pero al intentar darle al barril parecía más de habilidad que de suerte. Llegué a ver cosas fuera del lugar, los minijuegos eran horribles, no recuerdo lo que pasó en ellos, solo en los minijuegos como los de los disparos de feria eran disparos reales a animales. Otro que recuerdo fue el de las vacas, cuando te ibas en vez de que solo cayeran las vacas morían. En los últimos cinco intentos nos quedaban dos monedas, si perdíamos seríamos asesinados horriblemente. El minijuego era el de las palomitas de maíz. Pero solo era una ronda con una palomita al momento de elegir las palomitas casi perdía. Pero la agarra al momento de agarrarlas se escuchó una voz. Ya es suficiente vamos al juego final. De pronto el juego estaba en rojo solo vi como decía el juego final decía era el juego de la cuerda. Pero éramos solo Javier y yo, atinamos a mover el control tan rápido como pudimos solo que al terminar fui el ganador viendo como Javier estaba siendo asesinado por algo una sombra humanoide. Despertando en el hospital y ahora en mi casa con un juego maldito cuando llegué a mi casa solo lo tiré y yendo al psicólogo no sé cómo sobrevivido y gracias a Dios de estar vivo. Dile, dile, ты слышишь escuchas то